Eh, promover viviendas como las del Navarra Social Housing, con alta eficiencia energética, alta calidad de las viviendas, que hacen eh, que las personas eh, vivan en, en una situación de confort y de ahorro energético. Es necesario dentro de las políticas de vivienda. muy difícil encontrar un trabajo digno para un joven y que te, que te sirva para avanzar y encima alquilar y independizarte tú solo. No sé, que este piso me ha, me ha dado muchas posibilidades de más sitio, más luz. Lo de alquiler, que siempre ya sabes que la, hay la subvención y siempre tienes ventajas del personal de Nasubinza. El equipo, pues son muy majos, la verdad. Vamos a seguir dando una respuesta a la demanda de vivienda social creciente de nuestra población. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.